Check this. ¿Y qué tal Gamers? Hoy estamos en el nuevo episodio de Cuphead. Sé que se me cortó la última vez, pero espero que este video dure más que el otro. Así que comencemos. En la tienda me logré comprar este. La siguiente arma, el disparo B. Ese me es muy útil para mí, no sé para ustedes cuál sea, pero vamos a iniciar peleando contra el gigante azul. Ah, me fui muy lejos. Ahí está. Regular. Vamos a ver si lo puedo vencer a la primera. Vamos, vamos, vamos. Oh, no. Parece que le estoy haciendo daño. ¡Qué extraño! No me sé, estoy aquí agachado disparando. A ver, vamos al ataque especial. Y ahí se quedó congelado. Muy extraño el sonido inicial. ya llegó la tumba. ¡Qué, Qué extraño! No me la creo, están ahí fusionados Hay dos de, de ellos Oh no Qué extraño Como que No me quiero ir, no me quiero ir señor, por oh, oh, oh. no favor No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir Como que tengo mucho lag pero Logré vencer, ya casi lo vencía no más hubiera usado mi superpoder. No. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver si puedo replicar ese glitch. Oh, pasó cerca de mí. Trataré de arreglar esto para el siguiente episodio. Creo que ahí es cuando se queda congelado después del rebote de ahí. Sí, ahí se queda congelado. Perfecto, es mi oportunidad. Vamos a aprovechar. Qué extraño, pero hay que aprovechar el bug. Ok, parece que podríamos hacer una terminada aquí, pero va a valer la pena. Quién sabe si no, nos pasa lo mismo con los otros jefes. Pero me sorprendió ver dos jefes al mismo tiempo. Eso fue muy raro. Parece que sigue congelado y se me queda viendo. Como que se me queda viendo de una manera es muy espeluznante. O si no, miren... Miren. Ahora me pregunto cuándo va a salir la tumba. Voy a hacer un perfect de cero daño. Este video debería aparecer en los de no, cero de daño en este. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ya creo que llegó la tumba. ¿Ya escucharon? Todo se movió, así que supongo que ya va a llegar la tumba. Aprovecha, aprovecha. Vamos, ataca. ¿Qué jugada fue No, esa? nada de daño, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Superpoder. ¡Sálvate, sálvate! ¡No! La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Sí, un knockout. ¡Yupi! Esta va a ser la miniatura del video. Muy extraño, pero sucedió. No sé qué pasó con esta versión de Cophead. Casi me hacía un perfecto HP, pero no tuve nada de parry. Eso fue malo. Pero saqué B menos. Un nuevo récord. Al menos para mí. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? ¡Ha valido cada maldito segundo! ¡Excelente! El primer jefe en muy poco tiempo Ok, ya nos dio su alma Vamos a confirmar y... Si este fue muy fácil, vamos al de los vegetales. Perfecto. A ver si aparece otra vez el Grinch o algo así, quién sabe. Pero vamos. He oído que hay un jefe secreto en esta parte. Así que lo vamos a tratar de descubrir. Salta, salta, perfecto. No, me pegó Salta Salta No, salta Te vas a morir No No, sí voy a matar a la cebolla que No descubre al jefe ¿Qué? No, no La vida está llena de decepciones No me hubiera movido Pero llegué muy rápido. Eso es muy extraño para mí. Cuéntenme en los comentarios si también les ha sucedido algo similar. Vamos. Oh. No, ya tengo uno de HP. Vamos, superpoder. Oh no, esos controles, no, no, no, no, no puedo jugar de esta manera. He vuelto, he vuelto a caer. Última vez que lo intento. Hacemos, oh, los saltar. Salta, salta Debo de saltar por anticipado No. Hoy es una para ya casi la vencía Pero bueno Última Y si no pues hago un corte para tratar de intentar De arreglar lo que pasa Salta Oh no Pero, pero, ¿vieron? Ni siquiera apareció el ataque. Bueno, parece que vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Y ya volvimos, gamers. Ahora sí, creo que ya se solucionó el problema. Contra la zanahoria. Es que iba toda la zanahoria. No, no, no, no. No, ya no ya estaba cerca. Iba a utilizar mi poder. Hay destinos peores que la muerte. Diablos. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Trataré que la cebolla no me llore encima de mí. Oh no. Cambio de arma. Poder para que se venzca más rápido. Con que. ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! Pero íbamos tan bien Ya iniciamos mal Super mal De nuevo Vamos, no, tú puedes. Oh, no. ¿Qué pasó? Había logrado llegar hasta la zanahoria y ahora no puedo pasar de la papa. No creo. Oh, no. Vamos, vamos. No se mueve. Oh, ya me pegué. ¿Por qué me persigue la descripción? Vamos, vamos, vamos. Salta, salta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, Ahí. Salta, salta. Perfecto. Me salvé. Pero no trapeé este, ¿qué me pasa? Oh, rayos Ah, oh, todo va muy lento Vamos, vamos, no, no atrapé la moneda, ¿qué pasa? Ok, vamos, vamos hay que dejar la moneda. Vamos a traer... Lo que, lo que más importa es avanzar. Ah, se me olvida que también pasa el suelo. Qué mal, qué mal. Y apenas iba calentando. Ok, cambio de arma y... No. Vamos, vamos, vamos. Salta, salta, salta. Oh. Ya atrapé la moneda, perfecto. No, el gas, el gas. No, no, no. Qué mal, me están venciendo a cada rato. Logré vencer al azul y en su tumba, aunque fue por producto de un glitch, pero. Yo pensé que iba a suceder lo mismo con estos. Pero parece que no. Tendré que enfrentarlos con. Pues me va lento y. Además que mis habilidades no son muy buenas en computador. Pero espero que les haya gustado este video. Este, dejen sus likes si les gustó. Y suscríbanse para más videos como estos. Voy a tratar de subir más videos del. De la serie de Cophead, y también voy a tratar de subir unos de Roblox, si acaso, y de Players Underground. Así que hasta la próxima.